y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo A quien pondrá el nombre de Manuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús Hoy la iglesia celebra el cumpleaños de la Santísima Virgen Una fiesta donde queremos reconocer de modo público y solemne La llegada a la tierra de una de, de las hijas Que iba a ser la madre de Dios Sabiendo que había llegado la plenitud de los tiempos, en palabras de San Pablo, es parte del momento central de la historia, marcada por la llegada de Dios, hecho hombre a nuestra historia. Se trata ante todo del amor in, insondable de Dios por su criatura humana. No nos abandona a pesar de nuestros pecados, tan inmenso es su amor. Un amor ciertamente divino, pero con manifestaciones del hombre y de mujer. Jesús y María nos ha querido a los hombres y nos quiere a cada uno como nadie más puede hacerlo. Hoy es un día para ensalzar como nunca a nuestra Madre del Cielo. Con su nacimiento, también antes con su concepción inmaculada, se concreta, por así decir, su realidad como...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 Usano. Como la más dichosa de las criaturas y su existencia en favor de la humanidad, ha nacido la llena de gracia. Está entre nosotros la bendita entre todas las mujeres. Recordamos hoy y nos alegramos como lo hacemos en un cumpleaños por haber conocido y por contar con la amistad o con la proximidad familiar y el afecto de quien celebra sus años porque María es madre de todos los hombres, sin excepción. Es difícil imaginarse la vida cristiana, camino de los hijos hacia la casa del Padre, sin una madre que nos quiera. Si los cristianos somos los hijos de Dios, parece muy conveniente que contemos también con una madre para nuestra vida de relación con Dios. Si María es la verdadera madre de Dios, por ser madre de Jesucristo, y si Jesucristo por nuestro bautismo es verdaderamente nuestro hermano, ¿qué relación existe entre María y su y mi persona? En la Biblia existen muchas personas, hombres y mujeres muy importantes, pero ninguna de ellas tiene una relación filial conmigo. Ahora bien, si has razonado lógicamente, habrás concluido que María es tu verdadera madre. De la misma manera que el Padre de Jesús es el Padre por adopción. Si es así, amas verdaderamente a María y le das en tu vida el lugar que merece como tu verdadera madre. ¿Cómo le manifiestas a María que realmente tiene un puesto importante en tu vida? Hoy celebramos el, pues el cumpleaños de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Como toda buena familia, la Iglesia se reúne para celebrar, festejar y agasajar a María. El Evangelio de hoy nos presenta el modo en que fue concebido Jesús. Celebrando el cumpleaños de la Virgen María, aprovechemos para renovar nuestra fe. Unámonos en familia en torno a ella y pidámosle que nos ayude a confiar en el Señor buscándole en todo servir y agradar a Dios. Que el Señor los bendiga.